A ver, Apache te está esperando. Un enano toca a tu puerta con una bomba en las manos. Ah, vale. a ver, ese es el último que he dibujado. Una, una bomba sorpresa. sorpresa. Ah, bueno. <risa> está bueno. Está gracioso. A ver. Ninja americano versus Haki-chan. Haki-chan. chan ¡Hostia! Oh, la intento hacer meme de Jackie un Chan. Un niño americano <risa> golpeando a Jackie Chan con un... Oye, pues... Se, se ha pillado, se ha pillado. <risa> un dibujo. Vamos a comparar dibujo, vamos a comparar dibujo. <risa> dibujos de arriba de y... <risa> Increíble. A ver, la esencia está, ¿no? Un niño americano, ¿no? <risa> sí, con la bandera de la América, ¿no? El, intento, ¿no? el intento se hizo. <risa> Parece, parece... me ha recordado al bicho su de hora de aventura, que sirva. Ajo. Eh, espera, espera. Es que Ocha. No Había pensado que podía hacer un vampiro por el ajo, pero... Suneo amando el ajo. ¿Suneo, Suneo amando el ajo? Quiere ajo. sus skills. No, de que como, como por el flequillo. Rey dice Mister Asco que quiere tus un toleo, skills. Un muy sangriento. De dibujo. Un rollo que estamos usando. Ah, saliendo. bueno, yo es que estoy usando tableta gráfica. También sí, juega en otro nivel. Lo, lo, lo. Ah. Alguien roleando un asesinato roleando en Tarro Let Ahí, ahí, eh. Lo he pillado. Ah, me muero. <ríe> yo dije, es que si no pongo algo de, ah, de, de no. diálogo, no van a entender nada. <ríe> ya. Ya, ya, sí. sí. Es que si no, claro, es que si no pone. Yo he pillado lo de roleo por el. Por lo que he puesto de rolea mi instalas. Gracias. <coughs>